como estáis? Es, estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este 360, estamos en Security Parte 6 ¿Verdad? Eh, bueno, y estamos aquí que tengo malas noticias te Me ha acabado la batería de alta Es que he venido y es que he tenido tan poca batería que lo he usado un poco y ahora se ha gastado Pero seguimos por donde íbamos A ver, ¿qué es lo que hicimos la última vez? Misiones. Ah, así cogimos lo de ayer de control en, en el teatro de la guardería. Usar los controles de Master Size para reordenar... Ah, sí, tengo que ir a Master Size. ¿Dónde hay para recargar? Aquí no hay. Así que me voy aquí. Oh no, he dejado a Freddy afuera. es la madre mía, esto tiene eh Este es el sitio que tenemos que ir. El más es ahí. Vale, pues tengo que buscar algún sitio para recargar la linterna. Espera. ¡Ah, mira ahí! Mira, hola Freddy. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Da igual Vale, el más es 6 estaba arriba, hacia arriba, hay que ir hacia arriba, hasta arriba de todo. Es que está el rossi no quiero que me vea, por eso he tenido que ir con Freddy, y también por si un Stab Bot me ve. Vale, ya me salgo Ya está Madre mía Casi me descubre Espera, pero si aquí no había Y parece que ya se puede ver las cámaras Derrota a Monty, quítale las garras Voy a derrotar a Monty ¿Cuál es el código? No lo pillo, de verdad Quiero volver a ver qué pasa No, no lo he abierto. Y lo que he hecho es. Hacer... Venga ya, Rod, sí, qué bien. Ahora. Me viene espectacularmente. Ahora tendré que estar buscando el. No había nadie literal. No, chica, no, que se puede transportar. ¡Oh! Pues mira, me habías dicho que me ibas a llevar a con mis padres, pero lo único que me ha hecho es matarme. Qué mentirosa es. Creo que voy a ten... voy a tardar mil años en conseguirlo. Así que nos vamos a teletransportar hasta allí. Vale, galeones, no sabéis el tiempo. What? No sabéis el tiempo que me ha llevado esto, eh Pero he visto A ver si esta vez he visto por si esta vez eh, Estaba en el avenito Y lo he conseguido Y no os lo vais a creer cuánto tiempo he llevado buscándolo de verdad, como eh, media hora o algo así Es que no sé, no sabía el código Y tenía que adivinarlo yo Sin saberlo Uf, aquí está Y no veas ¿eh? Me ha costado muchísimo Pero por fin estamos aquí Ya ni me acuerdo qué había que hacer Solo era lo de ir por aquí ¡Ostras! Es verdad, hemos llegado a Monty's Golf ¿Qué es esto? Me ha dejado darle ¡Ostras! Hay que darle a eso ¿Queda darle a eso, sí, creo que sí, ha gastado. ¿Ya puedo pasar? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿También a eso? Perfecto, llena el cubo de agua. Las garras de Monty. Ostras, me falta por la batería de Nintendo. ¡Ostras, es Monty! No me ha descubierto. Y encima no pasa que a menos no hace nada. Así que no puedo hacerle nada. ¡Oh, oh! Aquí. Corre. Corre, hay vale, que llenar eso de agua. Corre, Corre. Ahora me salgo... es la parte en la que salgo corriendo otra vez. Hay que darle a ese jugo de agua Hay que llenarlo Pero es que lo que pasa es que no para de perseguirme Monty, ¿no? Vale Ya me ha dejado de perseguir ¡Curreos! Vale. Venga Ya se me ha gastado este Ahora estoy también. Venga, corre. ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Oh, oh! Ha saltado aquí, ha saltado aquí. ¿Y se vuelve a llenar. Se vuelve a llenar. Corre ¡Hay! ¡Hay! ¡Hay! que llenarlo, Y que lleno. lleno lo que pasa es que no puedo ver nada. O sea, es que no veis así nada. ¡Vamos! ¡Ya está! Tengo que vaciarla. ¿Y cómo lo vacío? ¡Ostras! ¡Con ese botón! ¡Oh! ¡Ostras tú! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Vacíalo! ¡Eh! ¡Eh! Ostras, ¿tú? eres esta la forma de descargarlo? Mira, acabo de cargar Mira, acabo de cargar Sí, ¡Las nuevas 24! ¡Te aguantas! Y te quedas así para siempre ¡Vámonos! Consigo las garras y vámonos que te, que te aguantes. Vámonos. No harás el mal. No, yo no hago el mal. Yo lo hago bien si, si tú eres el malo. <ríe> es que no entiendo. Aunque necesito recargar la linterna porque no veo nada. Eso sí. Eh, Freddy. ¿Cómo que no puedo llamar a Freddy o no? Ah, eh, mira, tengo que ir por esta ventilación. No sabía. Vale, pues me voy por esa ventilación ¡Oh! Madre mía Freddy Ah, gracias Freddy Menos mal, eh. Ya he llegado. Voy a dejar a Freddy porque no quiero que se le gaste mucha batería. No quiero perder, así que voy a guardar aquí. Madre mía, hemos derrotado a Monty. O sea, nos le hemos cargado y le hemos robado las garras. Mira, tengo en el inventario. A ver... ah, no, el inventario es aquí. A ver, en mis que todo. Aquí están las garras de Monty. Y ahora se supone.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 Ah, oh, da igual. Mm. No voy a equipar esto por si viene alguno. Conines les paso de seguridad a nivel 10 Vale, y ahora ya había que hacer Mejora Freddy en mantenimiento y piezas Otra vez vamos a ir allí no, bueno, pues nada Para eso necesitamos ir a donde Está allí, en donde está La, la imagen, todos Los animatrónicos ahí eh, En menos Sol y Luna, ahí como Cantando Pero Pero no cantando realmente, es como que están Ahí eh, En plano holográfico tengo que ir hasta aquí porque aquí abajo es donde era para ir. Perfecto, ya estoy con Freddy. Por cierto, ¿qué hora es? Bro, ¿dónde he seguido? Ah, vale, aquí está. Pues nada, aquí estoy en mantenimiento de pieza Aunque antes de ir Voy a llamar a Freddy ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? Pero si hace nada estaba aquí mm, Da igual, es muy raro Vale Mejora de Monty. ¡Ah, qué claro, Para eso sirve. Ostras, es que no se ve la tech. Que es como que se desaparece. Da igual. Mejora no de Monty. Preparándose para el proceso no se va a la de mejorar la puerta. De... Ya puedes entrar en el. Indra. sin intero. Esa máquina. Oh, y ahora. Ya... Para abrir el chasis del brazo. Abrir el chasis del brazo. Clip para abrir. ¿Dónde? Disconnect the color. piece to remove no forearm. It is important that you match the pattern correctly. Ostras, no? ahora el tengo que. Bien, vámonos. ¿Y qué hay que hacer? Great. ¿Qué? Now place Ostras. the new armature into the forearm casing. qué? reconnect the colored wires. Bien. Vamos ah. job. Vamos. Close the casing vámonos controlar para un vale así Ah, mueve los dedos para probar los dedos las nuevas manos las garras nuevas las de Monty Vale Perfecto, termina mejora. Lo he terminado. He mejorado a Freddy. Bien hecho, no hay necesidad de deslizar el mismo procedimiento de, en el brazo, en nuestro brazo. Ah, claro, ¿quieres que es que. Ha... Vale, da igual. Ya está, y ahora tengo que darle termina mejora. Ya está. Vámonos. O sea, la galera de Monty para abrir las puertas especiales por todo el píxel. No sé qué ha sido eso. Mis está están cambiando. ¿Dónde han conseguido esta pieza? Mejor me callo. Es verdad. Mira qué bien. Ahora poder derribar las vallas de rejilla que hay por todo el edificio. Al igual que Monty. ¿Pues lo que hizo él? Exactamente. Ostras tú. Corre. Corre. Corre. Corre. Corre. No, no es aquí. Corre, vámonos. Uf, me he librado. ¡A Roxy! Descubre no sé cómo me a detener a Roxy. Menos mal que, eh, que Que has llegado a la estación de la Ahora que tengo una mejor nueva mejora, debería poder acceder a Roxy y Llevo tiempo sin pasarme. Pero quizás encuentres alguna pista sobre cómo enfrentar a Roxy cuando estés allí. Las 5 de la mañana, madre mía. Lo voy a conseguir. Yo ya he entendido lo de que son la garras de Monty. Está viendo qué es lo que era. Y es que ya me he enterado qué es. Parece vale, que sí, no puedo subir por ahí. Para vale, tener que subir por el ascensor. La única salida que sí que se puede ir es la salida del ascensor que está que lleva a la habitación de Robson. Es la, el único sitio para... Venga, vamos a su cuarto, Freddy. A ver si ya estoy escuchando. ¿Sigue la música aquí? Sí. Freddy yo. Sí, sí, sí, sí. Oh. Ahora hay que ir con Freddy. Porque si no, nos pilla Ross, ¿eh? Menos mal que quiere una especie de vicaria. Ah, mira, si no está Rorschan, entonces da igual. Tengo que ir a Rossi Raceway, y para eso necesitamos ir por allí. Por aquí, ya está Este sitio yo ya me lo pasé Pero ¿No está la ventilación abierta? Jolines, tío No está abierta Pero si hace, pero si la abrieron La abrió Freddy la última vez que estuve aquí Qué asco, pues tendré que ir por otro sitio Pues intentaré probar lo del backstage Y hay otra salida, pero es que no se puede Porque es como que está encerrada Así que no se puede por esa Espera, yo puedo entrar en la, en, en, la de todos los animatrónicos, ¿no? Ya tengo el pase de seguridad de nivel 5 Es verdad Vale Espera, la última vez es como que. ¿Qué? Ha pasado lo mismo que con Foxy. La última vez. No, este regalo ya lo abrí. Y no es por aquí, es por otro lado. No nos mal que no hay nadie, eh. Nada Vale, aquí está la parte en la que estaba Freddy Aquí tumbado Pero ya no está aquí tumbado Porque ya lo le conseguí Espera ¿no? ¿Es esto lo de las garras de Monty? Porque creo que sí, ¿no? Porque sale no Monty ¡Eh! ¡Exactamente! ¡Qué bueno! Pero necesito ir a y Raceway no a este eh, no a este sitio No sé si veis, wey, aquí es. ¿What? Entonces, ¿cómo entro? Está cerrado. ¿Cómo quieres que entre? Madre mía, ¿qué es este sitio? ¿Qué es esto, bro? No tengo ni idea Venga Vamos aquí Freddy ¿Dónde está Freddy? Pero ¿dónde está? Ah, allí vale, va Eh, Freddy Hombre, me amigo No era por aquí, tío. Me he Eso era Rosy Rainbow. No era Rosy Rainbow. No sé dónde es. Pero si veis, bueno, ni idea. Porque no me deja. Literal. No me deja. A ver, por arriba. A ver, será por aquí. Soy un en este juego. Literal. ¿Es aquí? Creo que voy por un camino bien, ¿eh? Freddy Que no quiero que ahora tengas Esperarte todo el rato Creo que me parece que está por aquí, ¿eh? Ah, mira, si sí, Tengo que ir por aquí, eh... Necesitas Freddy Freddy, ¿en serio? Ah, vale, menos mal Ah, no puedo pasar Necesito a Freddy otra vez Ahora sí verdes, Qué asco hey, Hola, soy Rosenwolf Wolf y si estáis buscando You're un poco de caos al volante air. a velocidades perúnticas pero si no es vuestro lugar apuntaos hoy y competid hoy por hoy la hoy. victoria no, a nadie no. les gustan los perdedores no. sí aunque es normal porque corre, corre que si tengo hambre pues la verdad es que no no ahora mismo ya acabo de comer ¿Qué es esto No tengo ni idea de qué es esto A ver... Antes de seguir, es que quiero ver qué es esto, no sé Freddy Dude, Freddy, Freddy Necesito... Este es un sitio secreto y quiero ver qué hay más Aquí la voz batería, eso no me gusta. Hmm, eso es de extraño No tiene duda. Esto es, este sitio es uno de los más extraños que he visto en mi vida. Quisiera investigar, pero es que no puedo, porque es que, mira, no, no se puede pasar. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Aquí no puede pasar Freddy, porque esto no es como esas. O oh, sí. No. Quisiera era pasar por ahí, lo que pasa es que no puedo O sea, literal Galeones Acabo de conseguir Una forma para entrar Y mirad, hay un ascensor secreto ¡Uh, uh, uh! Gregory, ¿Qué es esto? Gregory, ten cuidado Este ascensor este no parece seguir no Ningún protocolo de seguridad safe. No creo que sobreviva I más no de un viaje ¿Qué está hablando, tío? Bro, estos es son sitios secretos que lo he descubierto a la primera. ¿Seguro? ¿Pero espera, qué? Cruz de peligrosidad. A vosotros no os sale. Ay, claro, que no puedo entrar. Pues tendré que ir solo, Freddy. Adiós. Uf, madre mía. ¿Tiene la canción? Madre mía, si la tiene, pero súper bugueada. Madre mía. Bro, lo que acabo de descubrir es que no me lo puedo creer. Dicen que hay un final secreto verdadero. Y a lo mejor es esto. O sea, literal. Porque es que. Da igual, la tía es muy raro. ¿Qué no tiene esto? A ver Creo que hay que darle a todos los generadores Allí hay otro Vale Madre mía, ¿pero qué es este sitio? Bro ¿Oh? ¿O no? Ah, no, pero están sujetos No, no, no están sujetos Corre. Bro, que aquí hay un Aquí hay un staffbot Espera, pero está súper roto ¿Quién le ha hecho eso? Madre mía, pero sí que está roto Hay que, a, hay que darle a todos los generadores Y otro Que no sale la misión, la verdad Eso me parece extraño Bien, aquí puedo... Eh, hacer... Venga La voy a... Eh, poner batería a Freddy No me deja Oh Qué asco Pues ahora no puedo Pues nada, no puedo mejorar a Freddy Karine, ¿por qué no me...? ¡Oh, no me deja! ¡Ah, vale! O sea, que... Que era cuando... te.. Cuando hacía todos los generadores, vale. ¡Uh! ¡Re bien! 5 de la mañana. Sé lo que es esto. He estado aquí antes. Ella me trajo. Me encontré a mí mismo por here. primera vez cuando despejé el camino. No time, quería, pero I no tuve elección. Ha... Ahora sí la tengo. He cambiado... Mis amigos están aquí, están muy graveados, graveados y confundidos Pero puedo protegerte No soy yo ¿quién estás hablando? Tras tú, que no puedo pasar Ah, vale, por aquí. Bien. ¿Qué es ese ruido, tío? Es como si alguien estuviera durmiendo. ¡Bro! ¡Oh! ¡Que se mueve! ¿Qué es eso? Lo que está durmiendo. Eso es lo que está durmiendo. Mu oh oh. ¡Ah! ¿What? ¡Me acaba de matar! ¿Por qué? ¡Me acaba de matar! O sea, es como que... Sin querer lo, le he puesto la... la cámara, aunque se ha bugueado porque yo tenía linterna. Ay, no, no, no lo he guardado, tío ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Me apareció aquí! Menos mal, tío Bro, pero... Decidme en los comentarios qué es esto, por favor Que no tengo ni idea es, un, es como un sitio secreto, ¿no? Por favor, decime en los comentarios de es este sitio Esto no me gusta Pero están dormidos y, y, no se, y no se encienden Como que no se despierta Como que está Y ahí, ¿quién está? ¿Vos? Es el único Es como que cuando me descubre él También avisa que es que no hay nadie más como el, el único que está roto Que existe ¿Pero Freddy Tenía batería full ¿O perd perdí un poco? ¡Ostras! ¡Un poco no! ¡Un montón! O sea, es que ya se me había olvidado Voy a bajar otra vez Pero esta vez no había intentado fraseada Esta vez what's this is. I have been here before she brought me here I found myself for the first time when I cleared the path I did not Ah, to... pero ¿qué? ¿Qué hay que hacer para que no me mate? Ya le he puesto full de vida a Freddy y es que he vuelto aquí y quiero probar a intentar de ir silencio griego. I have been here before. I, brought me here. I, I found myself for the first Where time when I cleared the path. I did not want to, but I had no choice. Now I have a choice. I have changed. My friends are here. They are so angry. Confused. Pero yo puedo protegerte. No. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Creo que es que tengo que ir con Freddy, ¿eh? Sí, creo que sí. Ahora tengo que repetir otra vez todo. Vale, ya estoy aquí otra vez. Y esta vez con Freddy. To, Vámonos. But I had no choice. ¡Ostras, ¿qué pasa? Oh, ¿Qué ha pasado? I have es una oficina. They are so angry, confused. But I can protect ¿Qué pasa? You. ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Pero qué cosa es qué clase de cosas es eso! Una clase de Bonnie, ¿no? ¿Qué es eso? Por favor, ahora, ahora mismo, dejadme en los comentarios qué es eso y por, y qué es este sitio. ¡Por favor! ¡Que no entiendo nada! ¿Por qué estaba saliendo Freddy en morado? ¿Qué es lo que pasa? ¡No Freddy! ¿Por qué me ha sacado? ¿Qué pasa? pasa? detenlo ¿Qué ha sido eso? está bien? bien? ¡Está ahí! Está intentando controlarme! No puedo leer el sistema en botón mucho tiempo ¿Qué no que no. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Hay que darle! Es ¡Hay que darle botón si le ves! Vale, esto es fácil, esto es fácil, no esto es tan difícil. Voy a recargar. Bien, ¡Oh! puedo recargar a Freddy. Vale, voy a recargar a Freddy antes de nada. No, espera, no, si está full. Salir, salir. Bueno, y. ¿Qué? Chica. ¡Cuidado, chicas ¡Cierra las puertas! Aquí está Ah, ahora aquí es como vas a entrar, eh, chica ¡Bro, espera un momento Un momento, tío Que está destrozada Pero si yo no la destrocé Yo la dejé viva todavía Todavía no la destrocé está, está pasando, Freddy que verle a ah, que la orden no me he enterado de que estaba ahí pero tío que acabo de ver a chica y está destrozada pero yo no le he hecho nada esta vez en serio esta vez es muy extraño ¿eh? demasiado porque no he destrozado ¿Sabéis como si lo hubiera destrozado es como que está uh. ¿Verdad? ¿En serio? ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Pero qué? Bueno, no pasa nada. Literalmente, estaba destrozada. ¿Pero qué pasa? O sea... Hay siete finales y a lo mejor este... Eh, eh, esto... Esto hace, o sea, es, este sitio provoca a lo mejor un final muy bueno o malo, no sé. Porque, pero será la 6 meme, ¿no? Vale, ahora aparece ese tipo de moni extraño. Que no sé quién es, la verdad Quiero que me dejáis en los comentarios Quién es este Y qué es este sitio, literal Bro, es que mira eso Madre mía, si está destrozado Vale, ahora en esta parte Lo que tengo que hacer es Salir de Freddy Bueno, eso sale solo Ahora sale solo No puedo salir eh, me saca solo, porque me avisa sobre que he intentado controlarle Es como cuando... ¿Lo ves? Ya está ¿Lo ves? Ya, ya ya Así hay que hacerlo Vale, voy a encárgate mientras Vale pero te estoy vigilando, a ver si te pasa algo ¿No debería haber las puertas? Si pasa algo ¡Chica! ¡Chica, chica! ¿Qué las puertas? ¿Eh, ¿es la de aquí? No, es la otra, es la otra ¡Corre! ¡Corre, cierra la! Allí está! ¡Bro! ¡Mira eso! ¡Está destrozadísima! ¡Ostras! Es aquí, es aquí, vamos Perfecto La montas. Espera, ¿pero se ha ido, chica? Sí, ya se ha ido Vale, ¿ahora qué? He tenido que gastarme bastante Energía de las puertas Y eso no me gusta ¡Ah! El conducto de ventilación, ¿por qué? Es Monty, es Monty. Ah, claro. Pero espera, yo lo derroté. ¿Cómo es que sigue vivo? Hay muchas cosas que no sé qué, por qué están pasando. Espero que ya se haya ido porque... Había abrir esto. Sí. Bro, no sé si es abrirlo ya es. ¿eh? Ostras, no, aquí no, aquí no, es aquí, es aquí, bien, yeah. It's Roxy, What do we do? vale, Roxy, escondete. <risa> A ver, pero... Ostras, sí que está desosada, ¿eh? También está desosada ¡Que no ve! ¡Que no tiene ojos! ¡Que está ciega! ¡Que no tiene ojos, tío! No sé si no tiene ojos y por eso no me ve ¡Está ciega! ¿Pero quién le pasa a este día? ¡Por favor, vete! ¡Eh, una máquina! No, tío, ahora a Freddy, no me lo puedo creer Por favor, vete ya Venga ya, tío, pero ¿cuándo se va? Me he escondido No, no, tío Pero, tío, es que tengo que estar todo el rato así Pero no supone que no me ve, entonces... ¡Que no puedes perseguirme! Pues si soy Freddy Yo, tú, eso... Es imposible ¿eh? Bro, pero si estás ciego, ¿cómo sabe que estoy aquí? No, tío Madre mía, tío Esto se está complicando por culpa de Roxy No sé si esa risa es la de... E ¿Ese tipo de Bonnie o la o, o la de otro animatrónico? ¿O la de Monty? Sí, creo que es o la de Monty o la de ese Bonnie Voy a intentar de ir a compradir ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, ya estoy aquí otra vez Sí, eh, ya he llegado hasta aquí otra vez Que no entiendo qué es eh. eso. Está intentando, como de controlar a Freddy para que después, para que en este momento me mate. Pero por lo es que no, eh, ese bon, tipo de Bonnie es como que no intenta de ir a, a matarme, pero hace que Freddy vaya por él a matarle a matarme. Como eres más fuerte, es como que hace para que ese él tenga que ir a matar al niño. Mira, aquí está que aquí está. ¿Para qué? qué? That? Ah, claro es que aquí hay una máquina muy extraña de, val... de Balloon World. Y es un niño. Y está escondido aquí. Y también aquí está una foto de Bunny. Bueno, un, un dibujo de Bunny Pintado Chica. Quedado Chica Bien, ahora ¿Está por aquí? Sí, aquí está <risa> Ahora es como vas a entrar, eh Bien Bien, ya se ha ido Eh, bueno Freddy, ¿estás bien? Bien Pero yo creo que tendré que esconderme Freddy Porque, o sea ¿Qué No El No es como que... No Pero si está ciega, ¿cómo sabe que estoy aquí? Es que no lo sé, tío cuando me voy a ir allí? ¿Y y eso es malo? Oye, ¿dónde está Freddy? Hola Al llamar a Freddy, lo siento Gregory, se me ha quedado la batería No puedo ayudarte, es que, se, que se, no se complete la recarga al final de la hora Pero si... Estaba full No sé En serio, no entiendo. Es como si fuera hacker, aunque es ciega, igualmente sabe dónde estoy. Es como una hacker. Vale, ese tru el truco es, es como que cuando, cuando esté ahí, tengo que hacer que vaya hacia allí, hacia allí, y después eh, me salgo por ahí, y si es. El que ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo tengo que estar haciendo esto? Estoy viendo los monitores Vale Ya sé por cuál no ¡No! Madre mía, tío No hago nada No hago nada hago... Ostras, tú Vale, perfecto Vale, ahora tengo que esperar Aquí y no sé cuánto tiempo Estoy viendo lo si Aparece en esa cámara. Y. Pero si no aparece, voy a la otra. Y si no. Ah, no, ya sé dónde es. Se ha ido ahí. Vale, ya sé dónde es. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y pasa ahora? ¡Ostras! Ahí está. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Será que cargado! ha ¿Será que ha ¿La ha llegado? ¡Estamos escapando Gregory y yo! ¡Ay! No, no, no eh, eh, Freddy y yo estamos escapando ¿Qué es esto? ¡Dos estrellas! Bueno ¿Qué dices? ¡No me lo puedo creer! No, no puede ser, ¿verdad? Esto no me lo puedo creer ¡Me pasa el juego! ¡Me pasa el juego! Espera, pero todavía no me lo he pasado. Tengo que hacer otros seis finales. Más. Y se... Eh, son siete y, y me he hecho solo uno. Así que tengo que hacer seis finales y todas las misiones. Pero no importa. ¡Uh! ¡Oh, ¡Vámonos, tío! Lo que me ha costado, eh. Lo que me ha costado. Bro. Pero... ¿Qué me pasa el juego? Pero tío, si ni siquiera tenía que ir por ahí, tenía que esperar así a M. Pero ni siquiera se han hecho así a M y me pasa el juego. No sé cómo ni por qué, pero no importa. Vámonos. Espera, no me puedo esquipar los créditos. ¡Ah, qué mal! Bueno, de mientras voy a explicar sobre el final Es que el final El final ese el, Ese final que acabo de conseguir Es como que Ese tipo de conejo Es como que lo había atrapado El Freddy que extraño Que estaba ahí hecho polvo Arriba De antes Y es como que se la ha cargado, le ha, le ha cogido ahí y la, se la ha llevado Y es como que de, eh, después hemos salido Gregory y eh, Freddy y yo eh, escapando de Pizza Plex Y hemos escapado y se, ha, y se ha quemado todo Brutal, se ha quemado todo y hemos conseguido escapar <risa> Y nada, nos lo hemos pasado y eso ha sido final, literal pero lo malo es que no me puedo equipar los créditos NVIDIA Maximum Games Oh yeah HTC Laura Maggetto Tomás, Kelly. Thomas, Tomás Desde Hannah Hanna Dan Roth Oh no, family mi familia, a mi familia, a mi ¿Y ven No lo leí, pero no ¡Ostras! ¡Ostras! Después del crédito sale esto Como Gregory, eh, yo y Freddy ahí tomando el sol Ahí afuera, quienes nos hemos librado Me pasa el juego ¡Es que me pasa el juego! ¡Literal! ¡Literal! No es... es que no es fake Pues nada, ¿y dónde aparezco? Espera, hay partida, sí ¿Aparezco desde aquí? Ah, claro, sí, sí, pero, pero igualmente puedo salir de aquí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. dale a like, suscribiros para más finales. Y suscribiros con la campanita para el doble de finales. Bueno, y hasta la próxima. ¡Chao!